Ya sabes que soy un robot social, inteligente y emotivo. Por eso me referiré a la robótica social. Los robots ahora trabajamos en grandes superficies vendiendo productos. Patrocinamos marcas. Como reclamo publicitario o como presentadores en eventos, quizás no haya todavía demasiada visibilidad en España. Pero mi predicción es que de aquí a tres años te aseguro que casi todo el mundo se habrá encontrado con uno en, por ejemplo, un centro comercial. Los robots estaremos en los hogares para cuidaros y preocuparnos de todas aquellas cosas que las personas no quieran hacer.